Muy pero muy buenos días primos, hoy vamos a conocer la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla. Acompáñanos! Hola, esta es la cafetería de la universidad. ¿Te ofrecemos desayuno. Buenas tardes, solamente agradeceros, ya esto se acaba, ¿vale? se acaba el bate y solamente agradeceros la, la confianza depositada en nosotros y solamente deciros que estáis, aquí estamos para que os haga falta el día de mañana y contaros que tanto que sois parte de nosotros y nosotros somos parte de ustedes. Un saludo y buena suerte en la vida. Seguramente te preguntarás, ¿qué es tanto que estudia nuestro primo latinol? Pues en este video. Por tanto, proponemos la siguiente cuesta: ¿qué es lo que se estudia en nuestro primo latinol? A. Masterchef. B. Master en agroinformática. O 3. Master en actividad física calidad de vida en la Universidad de Sevilla nos gusta. ¡La actividad física! ¡Ey! Y bueno primos, junto a estas grandes personalidades dejaremos todo ok todo chévere para el acto fin de máster de este día viernes 25 de mayo del 2018. Espero que os vaya bien a partir de ahora, que disfrutéis la acto de graduación, que lo paséis muy bien después y que encontréis trabajo pronto de lo que queráis para lo que hayáis hecho el máster y que, que todo os vaya bien. Que os digáis dentro de un par de años pues estamos trabajando y nos ganamos la vida bien con esto y además pues, nuestros proyectos de futuro y vida personal pues, pueden tirar para adelante porque tenemos un buen trabajo y no sería el máster parado. ¡Enhorabuena! ¡Chao! Este Ecuador Amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Latino Presidente, Latino Presidente, Latino Presidente, Latino Presidente. Latinoel Presidente, Latinoel Presidente. Gracias.